El Centro de Interpretación La Dehesa de Corduente ha acogido y acoge esta semana un curso de formación para agentes medioambientales. En el inicio del curso ha querido hacer acto de presencia el Viceconsejero de Medio Ambiente Fernando Marchán. El curso Gestión de Espacios Protegidos de Castilla-La Mancha corresponde a la formación específica de la Consejería de Desarrollo Sostenible para Agentes Medioambientales... Dentro del Plan de Formación Continua para los Empleados Públicos de la Escuela de Administración Regional. Es una oportunidad que tenemos muy importante para poder hacer eh, llegar esa actualización o ese reciclaje y esa complementación de, de información y de saber de estos compañeros agentes medioambientales, eh, mujeres y hombres que están al servicio del ciudadano en nuestros espacios naturales y en nuestro medio rural y que este tipo de formaciones que nos facilitan desde la Escuela de Administración Regional eh, les ayuda en su día a día mm <laughs> Eh, van a tratar temas como la, la educación ambiental, la gestión la gestión de esos espacios protegidos y todo ello eh, enmarcado en esa voluntad de servicio público tan clara que siempre han demostrado nuestras compañeras y compañeros agentes medioambientales. Eh, hay que decir además que la Junta está haciendo un esfuerzo importante en un cuerpo que se ha visto perjudicado desde hace bastante tiempo, intentando recuperar poco a poco eh, un número que, que perdieron eh, han entrado 31 compañeros y compañeras nuevas y ya estamos preparando una nueva posición para otros 14, lo que supone casi un incremento de un 10% en la plantilla y superar los 500 agentes. Eh, todo ello eh, siempre en el compromiso claro de la Consejería de Desarrollo Sostenible de este gobierno regional por apostar por lo que consideramos eh, una parte fundamental de nuestro, de nuestro gobierno y de nuestro servicio hacia la ciudadanía, como son este cuerpo de agentes medioambientales. El curso será impartido por el director del Parque Natural del Alto Tajo, junto a sus homólogos del Parque Natural de la Sierra Norte y Parque Natural del Río Dulce, además del director del Parque Natural de la Serranía de Cuenca, junto con un técnico y botánico de gran reconocimiento.